Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que le estés escuchando este video short de astrología fácil para aprenderla con tres palabras claves. Ya sabés, el nodo norte es por donde entra eso que tenés que aprender en esta encarnación. El nodo sur es esas habilidades que tenés naturales para poder... ...lograr eso que tenés que lograr... ...que vivir, que vivenciar, que desarrollar... ...¿sí? Y este aporte fue hecho por... ...Vero Quesada... Eh, no Norte en Escorpio... ...tenés que venir... ...tenés como tarea... ...el autoconocimiento... ...ser analítico... ...y ser dominante... ...¿sí? ...dominar las situaciones... ...ser dominantes... Qué traes como herramientas para eso que sos flexible, te adaptás, sos intenso y sos solidario. Te mando un abrazo enorme a vos, si tenés Nodo Norte en Escorpio, Nodo Sur en Tauro, y a todos los que están escuchando. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, con Nodo Norte en Sagitario. Chao, hasta mañana.